Hola, ¿cómo les van? Pues espero que estén en lo mejor Y pues estamos en un nuevo video Mi nombre es Leonardo, pero me pueden llamar Noshnu, Y estamos en un mapa eh, Que se llama Encuentra tu, tu camino Afuera de esta construcción, o algo así y que, Hola, bienvenido a mi mapa de aventura Llamado Encuentra tu camino El mapa está hecho por Arni5 Y Ben B eh, un, Algunas veces tienes que Encontrar tu, tu camino Afuera de, de que con, con laberintos y y puzzles pero luego vas a tener que resolver un pequeño problema y pues sí entonces de que vamos a ir por acá y luego por aquí están unas reglas y aquí hay unas cosas que esto es más para multijugador pero aquí estoy en, estoy solo de hecho creo si si mal no recuerdo lo tengo que poner en en pacífico, y esto lo tengo en pacífico. Entonces, ahora que ya nos metemos en esta puerta, empezamos el mapa. Entonces, bueno, la lava es azul, el agua es azul, la lava es roja, ambos son hermosos, pero la lava te hace daño. Bueno, que le damos la arriba. Entonces, um, ok, empezamos. Um, primero tenemos esta entrada, o oh, no bueno pues esta no es la entrada y lo que tenemos que hacer aquí, este, ma este mapa ya lo conozco todo bien eh, pero bueno, lo que tenemos que hacer aquí es que aquí hay una palanca, le damos a la palanca y luego aquí va a salir un pistón, entonces nos vamos por aquí, esto para el agua, si sí, eso para el agua, entonces bueno, vámonos por aquí, subamos subamos, subamos. felicidades pasaste el primer cuarto la O es una buena letra. ¿Sobrevivirás la, el cuarto de la TNT? Uh, no sé, más. Espero que no, que no nos exploten nosotros. Oh. Oh. No sé que era tan intensa la explosión. Pero el caso es que tienes que pasar la O. Tienes que hacer como una forma de O pasando por ahí. Cuatro palancas. Tres de ellas te hacen daño, pero una te te. te deja pasar. Ok, esa no. Ups, este ese tampoco Esa, esa es. Vamos. Ok. Dos, eh, dos vías de tren. ¿Cuál es ¿Cuál será la, la buena? Como el, el, el gran el gran Will Rex siempre dijo, siempre a la derecha. Entonces no voy. Siempre he preguntado por qué está tan bajo nunca están tan bajas las minecarts ok y aquí tenemos que hacer es romper eso y metemos la minecart aquí y nos deja entrar aquí tenemos que hacer un parkour pero lo vamos a hacer Nos tenemos que ir por el alrededor pero ups, ups, vamos ahí es para, para enfriarte y aquí vamos a subir que esta es una de las cosas más largas no, de hecho no pero una subida larga que simplemente es irritante entonces bueno, vamos a vamos a subir subamos, subimos, subimos, subimos y y ahora lo que tenemos que hacer es pasar este laberinto de hojas entonces veamos cuál es el caminito yo supondré que es por aquí ¿no? entonces bueno, vamos a a ir ¡Oh, nice como siempre siempre a la derecha vamos básicamente lo que tenemos que hacer ahí era encontrar el camino más corto ahí hay un camino más corto, un camino largo y si te vas por el camino largo también tienes que irte por el camino largo, el corto pero si te vas solo por el corto nada más tienes que pasarte el corto y el camino corto es por aquí has pasado y pues ahora vamos a pasar por aquí que nos lleva pues a la siguiente área Nota, hay una palanca, no, no la olvidé, eh, ve alrededor, pon la palanca aquí, eh, no, no saltes, necesitas la palanca, el, el agua, eh, para obtener agua que necesitas, aquí, ayer intenté este mapa, aquí una vez me salté y tuve que reiniciarlo todo el mapa, pero donde está la palanca es aquí. Entonces vamos a romper la palanca Y pues la palanca la ponemos aquí Y nos va a sacar el agua Y ahora hay que tener cuidado bajando Ok Perfecto Aquí ya vamos Juguemos algunos juegos para sacarte de aquí ah, Bolos LOL Vamos a jugar unos bolos Ok, muy bien. Ahí son un sonido de cueva, quién sabe por qué. Pero, uh, vamos. Algo que me pasó ayer que estaba intentando el mapa aquí es que no lo había tirado por completo y luego cuando estaba tirando las otras bolas se estaban estaqueando y eso, pues lo, lo, lo, tuve que ponerme en creativo para, para sacar la bola de ahí. Vamos. Arquería. Eh, dispara los botones que tienen las lucecitas, entonces aquí nada más tienes que hacer es... Dispararle. Dispararle. Dispararle. Y... Dispararle. Ok. Muy bien. Ahora. Uy. Esta es otra etapa difícil. Aquí tenemos que memorizar lo que dice aquí. Entonces. Zombie Creeper esqueleto tal. Zombie Creeper. Zombie Creeper esqueleto tal. Sí. más. Aquí hay uno más largo. Esqueleto zombie creeper. Zombie Tal Creeper, esqueleto zombie creeper, zombie tal creeper. Es este, porque este era el único esqueleto zombie creeper, los dos eran esqueleto creeper. Ok, hacia eh, allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Ok, arriba, abajo, arriba. Creo que es este Nice Oh no, ok Abajo, abajo Abajo, arriba Abajo, abajo, abajo, arriba Es este Vamos Ok Aquí Lo que tenemos que hacer es um, Picar el saltón Y obtenemos 5 de hierro y tenemos que craftear una vagoneta. Y aquí obtenemos un horno y una Minecart. Entonces hacemos una Minecart con horno. Y aquí ponemos hasta aquí. Le ponemos el carbón y se va hacia arriba. Ok. Disfruta. Ay, no. Esta es una de las peores etapas de todo este juego. Básicamente lo que tienes que hacer es encontrar. Um, encontrar una palanca dentro de todos estos cofres. Aquí hay una pista. Necesitas. Necesitas hacer una minecart. Oh, ya pasaste ese. Va, wow, bueno, pues parece que se le olvidó. Oh, he tomado el inventario. Vamos a regresar a ese libro de ahí. No. Uh, no. Me pregunto dónde está. Aquí, otra pista. Eh, finalmente un libro útil, no una pista estúpida por aquí. Las instrucciones están en el cofre debajo. Y aquí la verdad es que se se va por todo básicamente todo el cuarto para la palanca está aquí. Vamos a poner la palanca aquí, nos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡oy! ¡Ojo! Ojito ahí, que nos caemos por el lava. Y pues sí. Y aquí estamos en el checkpoint. Vamos a comer. Y vamos a dormir. No podemos dormir, pero. Vamos a hacer. Time, set, night. Supongo. Y nos dormimos. Eh, y aquí es donde voy a dejar esta primera parte. Eh, Quién sabe cuántas partes va, más vamos a hacer. Pero. Aquí es donde voy a dejar el, el video por ahora. Y en el siguiente video, obviamente. Voy a, a continuar con el mapa y a ver con qué más aventuras nos, nos quedamos en, en, este, en este mapa. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Adiós.